Había llegado a un punto en el que había pensado que la gorda ya no podía ser más gorda Me equivoqué Los neumáticos originales son 26 x 4.0 Las bestias que hay acá adentro son 4.8 Colossus El neumático es enorme man la pared de este se siente harto más firme que esta. Esto sería un neumático de papel. Le acabo de ir a dar una vuelta a los neumáticos Se siente distinta El único detalle es que el neumático trasero apenas pasa por ahí Está muy justo y a veces topa un poco quizás Pero no me importa El andar cambió bastante Me daría para creer que los neumáticos rebotan un poco menos Pero eh, El test de rigor es ir a probarlo al cerro Estamos terminando la clínica en Matanzas Y la última bajada va a ser en La Gorda Nos vemos chiquillos Cuídense <laughs> ¡Oh, qué entretenido! ¡Oh! <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! un globo! tan duro el wall ride? ¿Tendrías que con esta? Sí. <risa> <risa> Caí terriblemente duro, wey. Y cómo debe haber sonado? Veníamos, como de arsonado, wey. Debería ser un camión, man. Uh, uh, uh, uh. Uh. ¡Grip! ¡Grip! ¡Oh! Como si no fuese nada, La buena esta, uh, uh, uh. es chistosa pero cuando se pone a zapatear el sendero empieza a rebotar como loca y lo peludo de eso es que es muy fácil llantear en, en un golpe fuerte porque el neumático así aguanta presión, ¿caché? igual está súper blando pero contra una roca así se mete abajo al toque Oh rueda, weón. Esto, esto es rarísimo. Vamos a poner un cambio blando y a ver que es capaz de trepar. Oh, te tira mucha arena el neumático trasero. Oh, tengo las zapatillas llenas de arena. Esto para una bicicleta normal es imposible. Dejando la media huella. La tracción en la arena es notable. Es parecido a jipear si te sobre revolucionáis. Y la fuerza no es constante, empieza a derrapar. Pero si te mantenís suavecito en la tracción, avanza con todo. Y este paisaje está muy bonito. Para andar en la arena, lejos del vehículo de propulsión humana más eficiente del mundo. Miren esta vista. Llegué acá en 5 minutos. Caminando me habría demorado. <risa> ah, ¡Qué estilo! <risa> Esto es un pan track. Qué lindo. ¿Tiene como un sensor? Entonces, si la prendí invertida y la poní normal, que ha dado vuelta al video. Ah, pero después tú sabes editar, pues. Sí. Bueno, acá hay un gap. <risa> <risa> en línea épica. Me tiró un gap y un cortado. Qué estilo. Oh, como le están dando. Oh, se engancha así, ah, oh, qué estilo. La... Suelta barra, suelta barra, suelta barra. Oh, ¿está bien? Rosco como kitesurfer, eres un buen ciclista. Mira, el rey, el lado izquierdo está acá. Ya. El naranjo. Oh. La wea es rica, loco. ¡El mató.